En la clase anterior explicamos qué era el autoconocimiento y cómo lo podíamos conseguir. En la de hoy veremos cómo es un pilar fundamental para obtener, por un lado, una correcta autoestima, segundo, un buen desarrollo personal. Por lo tanto, nos centramos en qué utilidad puede tener el autoconocimiento. Comenzamos por la autoestima. La autoestima hace referencia a la valoración que uno tiene de sí mismo y eso depende fundamentalmente de la percepción que de nosotros tenemos y de si ésta se ajusta a la realidad o no. Por lo tanto, vemos que hay una primera disyuntiva, es decir, en nuestra valoración de lo que somos, nuestra percepción de nosotros mismos se ajusta a la realidad, es decir, tenemos una valoración correcta de lo que somos o no se ajusta a la realidad. Si no se ajusta a la realidad, Puede ocurrir que nos valoremos por debajo de lo que somos, es decir, que hay una infravaloración, o que hay una supravaloración, es decir, que nos valoremos por encima de lo que realmente somos. Analicemos cada uno de los casos y describamos lo que sería el perfil de las personas que se situarían en cada una de estas tres posiciones. Cuando la percepción que tenemos de nosotros mismos no se ajusta a la realidad, porque pensamos que somos menos de lo que realmente somos, decimos que tenemos una baja autoestima, es decir, nos situamos en el terreno de la infravaloración. Y podemos desarrollar, por ello, complejo de inferioridad, falta de seguridad, o para ocultarla, mostrar un exceso de seguridad apoyándolo en actos de carácter violento. Es propio de personas que se obsesionan con mejorarse a sí mismas continuamente, también es propio de gente que muestra un desprecio respecto de sí mismo o desarrolla conductas adictivas, formas de violencia contra uno mismo como la autoagresión, la victimización, es decir, es fácil de que esta persona, porque se considera poco, de, acabe siendo víctima de la violencia o del de acoso de otras personas, y también conductas y comportamientos de carácter depresivo. Cuando la percepción que tenemos de nosotros mismos está por encima de lo que realmente somos, hablamos de la supravaloración o de un exceso de autoestima. El perfil psicológico sería el narcisismo, recordar el mito de Narciso, un joven que se consideraba a sí mismo tan bello, que observándose reflejada su imagen en un lago, quiso abrazarse a sí mismo, cayó en el lago y se ahogó. La egolatría, que sería... El pensar que todo gira alrededor de ti, considerarte el centro del mundo. La falta de empatía, porque solo tienes sensibilidad para lo que son tus propios sentimientos o tus propias situaciones personales. Complejo de superioridad, pensar que todos tienen que estar al servicio tuyo porque los demás son inferiores a ti. Y eso nos lleva directamente al complejo del emperador, que nos eh, implicaría conductas déspotas y violentas respecto de los demás. Cuando la percepción de nosotros mismos ajusta a la realidad, con nuestras virtudes y defectos, hablamos de una valoración correcta, es decir, de una correcta o de una buena autoestima. Eso implica para la persona un sentimiento de confianza en sí mismo y de seguridad, de capacidad para resistir y recuperarse de las adversidades, lo que llamamos resiliencia. También Capacidad de asertividad, es decir, defender las ideas propias frente a los demás. Tener la capacidad de decir no, etcétera, etcétera, ya lo explicamos. Y de empatía, es decir, de ser capaces de ponernos en el lugar de los demás. También importante porque desarrolla capacidad de autorregulación en relación a lo que son sus motivaciones y sus impulsos. Es capaz de dominar y controlar sus deseos y sus intenciones. También tiene mayor tolerancia ante la incertidumbre. Es decir, no se pone nervioso porque las cosas no salgan como pensaba que iban a salir. Importante también la capacidad de automotivación. No necesita que le esté motivando siempre desde fuera, sino que tiene la suficiente personalidad para fijarse metas, objetivos y llevarlos a cabo. Y por último, una buena autoestima nos ofrece la posibilidad de una mayor capacidad para el desarrollo personal, que es el último aspecto que vamos a analizar. Hemos señalado que el autoconocimiento incide de manera clara en la autoestima, en la valoración de uno mismo y en el desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo personal? Pues la capacidad de perfección y de mejora de una persona, es decir, nuestra propia capacidad de perfeccionarnos y mejorar a lo largo del tiempo. ¿Qué ventajas tiene un buen desarrollo personal? Para lo cual hemos visto que es imprescindible obtener, tener un buen autoconocimiento. Pues primero nos permite identificar... Nuestros puntos débiles, que hemos de mejorar y de corregir, así como identificar nuestros puntos fuertes, que hemos de potenciar y de mejorar. En segundo lugar, nos permite una mejor interacción con el entorno y, de esta forma, relacionarnos mejor con los demás, resolver las situaciones que en cada momento se nos van eh, apareciendo. Es un elemento de inteligencia emocional que habíamos visto como desarrollo de habilidades sociales. También la persona que tiene un autoconocimiento se plantea con mejor realismo los objetivos o metas que pretende alcanzar e identifica más claramente cuáles son los medios que permiten alcanzarlas. Es decir, es una persona que no se plantea metas inalcanzables o puramente fantasiosas. Todo esto nos lleva, si desarrollamos nuestra personalidad de esta forma, a una armonía con nosotros mismos porque nos sentimos a gustos y tranquilos ...y con nuestro entorno, con las personas con las que nos relacionamos. Y por último acaba, como consecuencia fundamental, mejorando nuestro bienestar y la posibilidad de desarrollo de una vida feliz. Empezamos señalando la importancia de la máxima delfica conoce a ti mismo, que Sócrates eligió como principio fundamental de su filosofía. Y hemos visto que ese si conoce a ti mismo es un elemento fundamental, un pilar sobre el cual podemos fundamentar una correcta autoestima, una buena autoestima y un buen desarrollo personal. Claves ambos dos para tener una mejor relación con los demás y alcanzar una vida feliz. Hay que dar mapa conceptual...